La cancha, viaje verde, C la cancha superando la frontera La flor de la marihuana Da el poder para cruzar la esfera Sentimientos que se unen para crear este tema Muchas gracias para el Diego Que está hecho todo un fiera Solo falta que vinieran Buenos tiempos nos esperan Mucho arte, mucho empeño Dedicando horas de trabajo Con dolores de cabeza De destajo Nos paramos hasta que la bolsa quede llena Hoy nada me frena Hoy mato mis penas con alcohol y hierba buena Gracias a los cuatro o cinco que apoyan mi estela si no fuese por vos otro puede ser que no siguiera Querían que me despidiera Que no siguiera grabando mis temas Pero soy fuerte y no me dejo llevar por cualquiera Vale más un gesto que diez mil monedas Lo que no me vale que me mata la primera Eso de un hermano no se espera Era rata traicionera y como rata fuiste fuera Ay yo tranquilo en la madriguera Con un bolsón de hierba que me espera que más hoguera con la tabacalera en la piantera parte que muera Que poco te queda De la cancha Que poco yeah. te queda Amigo. Amigo. El de la ganja Viaje verde saliendo del agobio, llenos de folio, cambiando, controlando mi entorno. De las ganjas son puñaladas a tu torso, nacemos del recoldo fumando cogo yo gordo, en a los bombos, gring en el horno, del eje rulando más contorno, ahorras del bochorno, somos el trastorno, no el adorno, esto es el retorno. De un psicólogo, malas conexiones hacen que acabes loco. Te chupan la sangre, te roban la moto. Solo hay tres o cuatro a los que de verdad le importo. A eso los guardo dentro, en el fondo. Voy al lío si no me desvío. Caigo en el vacío, me lo fumo despacio. Somos reacios a palacio, al lujo, a su embrujo. He visto de todo, con nada me asusto. Pobres y ricos, la injusticia y los justos. Estoy pillando el gusto a vivir en los arbustos. Lo mío lo mío más profundo No soy fuerte, a la mínima me hundo Seres inertes recorriendo el mundo Con sueños absurdos, bulo burdo Se acaban en segundo Se acaban en segundo, se acaban en segundo, se acaban en segundo. Yeah.